En horas de la tarde de ayer, seis personas fallecieron al caer el vehículo en que viajaban en un canal de riego en el tramo arenoso con la autovía. Las víctimas son los hermanos Cristian y Joel Lora Robles, de 20 y 25 años de edad, los esposos Susana de la Cruz Mora y John David Osuna, de 24, miembro del ejército de la República Dominicana, una estudiante de 13 años y otro muchacho, cuyos nombres no fueron suministrados. Hoy sus cuerpos fueron velados en diferentes comunidades de Cotuí, en donde residían. Pasamos de día a accidente, pasamos accidentes. Hoy son seis muertos, el semana que pasamos, hoy son un mes y se aburran dos más. Y eso no es vamos a una muestra, que vamos a hacer eso, que vamos eso, vamos a hacer eso. Por ejemplo, la muchacha que ya le enterraron. Esa insistió bastante, que llamó muchísimo a mi casa. Ella le dijo delante de mí, esa niña que está ahí esa caja, yo no voy, vete. Y ella volvía y volvía y volvía. Y el hermano de policía, que yo no sé cómo se llama, eso fue lo que insistieron. Parece ser que le prometió que después de pasar el día de la madre iba a llevar a la esposa a, a la playa. Acababan de salir de aquí a la una del día. Se iban a quedar para allá, para la tercera cuando iban en el camino, fue no pasó el accidente. Hasta el momento no se tiene una información oficial de qué produjo el fatal accidente. En cámaras, Dionisio Severino para NTN, Giovanni Cordero.